Bueno, hello. Sí, hermano, Dios te bendiga. Sí, eh, Dios lo bendiga, hermano Cabazo. Sí, Estoy gracias. Más eh, saludándole y, y pues eh, felicitándolo por su programa, ¿verdad? Gracias. Porque ya tengo, pues yo creo casi desde que empezó su programa, que casi todas las noches lo oigo. Oh, ¿sí? Y me gusta uh -huh. bastante y me gusta como habla usted, ¿verdad? Porque, como le digo, ¿verdad? Pues yo, yo he oído muchos predicadores y todo, ¿verdad? Y, y muchos. Nosotros sabemos perfectamente, ¿verdad?, todos, que muchos muchos predican nomás por interés, ¿verdad?, y, y también a la vez hay muchos hermanos predicadores evangelistas que predican porque aman al Señor y a, y a las almas, ¿verdad?, uh -huh. y este y a mí siempre me gusta como, como usted habla porque yo siento que usted es sincero, porque, Gracias, hermano. porque usted, usted, hermano, se lo digo con todo el corazón, ¿verdad?, que usted Gracias. usted sufre por el Señor. Usted sufre y usted llora mucho por el Señor y por las almas, y, y eso es lo que el Señor le agrada, porque yo, yo yo miro que usted se desvela, se desvela mucho por las almas, y eso no cualquiera lo hace, porque para predicar de día y para predicar un ratito cualquiera lo puede hacer, uh -huh. cualquiera que, que anda en ese trabajo, ¿verdad?, uh -huh. pero, pero para estar desvelándose y y haciendo ese trabajo que usted hace verdad pues es es duro, es duro porque este no, no es, no es eh, una cosa que usted puede dormir eh, a pie tirante como uno <risa> <risa> y luego y luego irse a irse a predicar, a predicar una hora y luego irse a dormir otra vez a pie tirante, no, no es, eso, eso no es tan duro <risa> y yo, yo me gozo mucho con el hermano ese que habló hace ratito, ¿cómo se llama? hermano Pacheco no hombre está tremendo ese hombre porque yo yo he conocido muchos hermanos que así son, como él, ¿verdad? Ajá. Que tienen ese espíritu, ¿verdad? Y sí, guau, wow, nombre hombre, se gozaron <risa> mucho con los hermanos. Sí, qué bárbaro. Pues para mí también el hermano Pacheco ha sido de, de mucha inspiración, ¿verdad? Sí, cómo este, no. Y, y, y pues muchos hermanitos, ¿verdad? Sí. No nada más él, ¿verdad? Este, sí. Muchos, muchos. Me, me... Yo lo he oído en muchas ocasiones a él, y ya ves que son... Ya, pues a esas horas, ¿verdad? Y estoy un como loco y me, y me codea a mi señora Me hace así con el codice ¿Qué tienes, viejo? Le digo, no hombre, estoy yendo acá a Estos hermanos están tremendos <risa> Ese hombre me hace rir a mí bastante. Y yo, yo le quería preguntar, hermano. Sí, hermano. Te, sí. Le quería preguntar, ¿usted nunca ha tenido un programa de televisión? No, hermano. Fíjese, yo no sé por qué, pero lo, a mí lo, se me lo, ha puesto... Lo, lo hemos soñado, pero pues, todavía no. A mí se me ha puesto mucho que, que el señor le va a, dar a usted, y no muy tarde, le va a dar un, un programa de televisión. Pues yo cancelé una, una entrevista que sí me iba a hacer, pero... Mmm, la verdad tuve que ser, ser honesto y sincero porque la cancelé, porque se trataba de promoción y se trataba de, de hacer publicidad y dije no pues el que tiene, el que debe tener la promoción y publicidad es el Señor Jesucristo, no yo sí. y, y por eso cancelé. Y yo, y yo siento que, que usted ahorita ha de pensar que, que muy apenas puede sostener la radio, ¿verdad? continúa un programa televisivos grande para usted, hermano. Bueno, dentro de la visión, eh, eh, hermano Rodríguez sí. está. Dentro sí. de la visión está. Sí. No, no de ahorita, ya de un tiempo. Sí. Y de, dentro de, de lo que hay de la visión, sí. déjame decirte, sí. por lo que me estás diciendo, hay, hay un proyecto en la visión Ajá. que nos lleva, nos lleva a eso. Este, queremos, verdad, un día un Ojalá día que... este, hacerlo sí. déjame eh, estoy tratando aquí de, de encontrar algo que escribimos hace algunos años sí. pero sí, sí, este y todo es relacionado con, con la familia con el hogar, con el matrimonio Ajá. este pues eh, deseando verdad que un día el, el Señor nos permita hacer un programa no de entretención, sino un programa educacional, un programa Familiar. que nos eh, pudiera Ajá. servir eh, para ayudar ah, okay. a los matrimonios que están en crisis, a, a los matrimonios que están en sí. verdad. Que déjame decirte que hay muchos. Hay muchos no. hermano, porque yo yo soy uno de ellos, fíjese que este yo yo yo fui divorciado aún cuando cuando estaba en la iglesia, Ajá. verdad? Porque yo yo soy de creencia pentecostés. Ajá. ¿Verdad? Y este Y yo dejé Cuatro niñas Y dejé a mi Bueno A, a mi ex esposa ¿Verdad? Sí. No no no me puede Haberme separado de ella Porque ella fue mala uh -huh. Fue muy mala conmigo Desde jóvenes Que nos casamos ¿Verdad? Pero mis hijos Sí, sí me pudo bastante Pero yo a mí me costó Muchas lágrimas Y todo Y, y yo tenía pastor Hermano uh -huh. Y no quiero decir que todos los pastores son malos, porque he tuve varios pastores muy buenos, uh -huh. ¿verdad? Este, no aquí en el Valle, sino que en otro estado, este, sí. este Pero pastores hispanos, ¿verdad? Uh -huh. A veces puertorriqueños, a veces chilenos. Yo he, te yo he tenido pastores de todos de de todos, todos los colores, colores. <risa> <risa> <risa> como dicen nosotros, de todos colores, uh -huh. sí. ¿verdad? Y muy buenos para que voy a decir, pero, pero aconsejar... En un problema, así como este grande, de que se quieren divorciar las familias, eso está pesado y, sí. y no cualquiera le entra. Así es. Porque muchas veces salen regañados y esto y lo otro. Okay. Porque ya cuando la persona se, se anda queriendo divorciar o esto y lo otro, muchas veces te, ya ya te olvidas hasta de que de que eres cristiano. Sí. ¿Verdad? Sí. Porque ya el problema es tan grande, porque así me pasó a mí. Sí, de cristiano pasa a Cristino y, sí. y, y luego pues ya ni, ni, ni... Y luego, como decía un señor ya de de evangelista a evangelisto <risa> ¿verdad? Te entiendo lo que me dices sí. eh, eh, hermano eh, la, la verdad eh, estás diciendo eh, una, una gran verdad eh, no hay mucho de esto Sí. lamentablemente. Bueno, por eso decía eso, Para lo Por lo que usted estaba diciendo que es una cosa muy buena, ¿verdad? Porque este muchas veces por cosas eh, pequeñas la gente se divorcia. Sí. Eh. sí. Fíjate que mucha gente que ha, ha venido... Eh, pues, al principio cuando estábamos en otra estación, sí me anunciaba como, como consejero, ah. ¿verdad? Pero, pues, ahora no soy más que una persona que tiene el, el deseo de orientar solamente a la gente sí. a tratar de cambiar el rumbo de sus vidas sí. para que vengan a hacer cosas mejores, ¿no? Uh -huh. Pero dentro de, de lo que nos ha acontecido como, uh -huh. te lo voy a decir como, pues que me ha hecho sentirme contento dentro de los problemas que hay en la gente, uh -huh. es esto, ¿no? De que me han dicho, ¿cómo no vinimos antes? quizás un año atrás dos años atrás no hubiera pasado no hubiera pasado eso. lo que ha pasado sí. lamentablemente eh, hermano lo que viene a acontecer es que la falta de pues de orientación verdad a tiempo sí. trae la destrucción muchas veces del matrimonio de la familia del hogar sí. y, y yo te aseguro que si muchos matrimonios que ahorita ...se consideran firmes, sólidos... ...buscaran un poco de la orientación... ...buscaran un poco... ...pues de... de ir a reuniones especiales... ...para matrimonios y todo eso... ...muchos no, no, no irían al fracaso... Sí. Eh, ...nosotros nos hemos dado cuenta... ...de matrimonios de 42 años de casados... ...divorciándose... ...imagínate... Sí. ...ya cuando debían de, de estarse preocupando... ...por pasarse los últimos días juntos... Bien duro ...ya no, no se aguantan... Sí. Y, ...y todo eso porque fueron acumulando los años, eh, por, año tras año la, las cargas y el mundo también, eh, hermano, sí. que va, va, también, se va acumulando tan, tanta maldad también. Sí, y, y lamentablemente, hermano, esto viene a acontecer. Estaba tratando de encontrar aquí en, en mi portafolio o algo, pero no, no lo encuentro ahorita de momento. Sí. Este, um, acabo de, de pasar una copia precisamente a una persona, que es pastor precisamente, y digo, mira, oye, ¿por qué no hablamos antes nosotros de esto? Bueno, pues es que, sí. digo, mira yo tengo ya tiempo, uh -huh. ya años con esto Si hubiéramos practicado hace un par de años atrás, quizás muchas cosas se hubieran compuesto sí. Y lamentablemente cuando la gente no acude a tiempo, pues Se hace tarde Así es, y sí. yo sé, yo, yo sé que si mucha gente la que me está escuchando ahorita O que nos está escuchando, sí. tomara prevención en su matrimonio eh, un, una de las cosas que yo he dicho en, en, el, en el ministerio es que lo que nosotros hacemos es como pra, practicar, vamos a decir, uh -huh. la, la medicina preventiva. Sí. Aquí tengo una parte, de, dice, dentro del proyecto de ayuda para la unidad familiar uh -huh. se estimulará a la confraternidad con las parejas que tienen problemas para que a través de testimonios se les pueda dar, dar terapia familiar de evitar hasta donde sea posible el fracaso matrimonial como una medicina preventiva, sí. vacuna contra la desintegración familiar, inmunización, ¿no? verdad, inmunización del divorcio, sí, verdad, ah. y, y pues uh, esa vacuna puede ser y la vacuna es Jesucristo, sí. ¿cómo y, cómo se dice en español, hermano? Inmunización contra el divorcio, sí, así es, fíjese, <risa> así lo pone su programa, <risa> verdad, y pues uh, les hemos hablado tanto tiempo del de, de Club Internacional del Hogar Feliz buscando precisamente sí. eh, de eso. Hermano, pero se cansa uno de, sí, de decirle no. a la gente y decirle y no? decirle y no encontrar respuesta. No. Y, y, la, y, y, y nosotros, no ha habido respuesta, usted, de hecho. Y nosotros los humanos eh, muchas veces somos muy duros. Sí. sí muy duros de, de cabeza y, y de, de, de, para entender y todo eso. Pero sea, usted, usted usted tiene muchas cosas muy buenas, hermano. y Yo, y yo es, lo he escuchado y y usted es muy inteligente, U no, no, pues, usted es muy inteligente de veras, porque ya para cuando, pa cuando le quieren decir algo, usted, usted ya, ya, ya viene de APA que me friega, como decimos. <risa> <risa> Vien viene como bala. <risa> ah, qué bárbaro, hombre. <risa> ya viene se enfriega como decimos, de APA acá. Eh, no, yo allá en el norte, este, también... Tuve muchos muchos hermanos, ¿verdad? Sí, este, conocido, conocí mucho de conocí muchos de más que no, hombre. Sí. No, nos gozábamos tremendamente también. Ajá. Y por, cuando luego usted me recuerda a mí de, de esos, de esos uh, <risa> señores, ¿verdad? Que pues, varios de ellos ya, ya se fueron con el Señor. Ajá. Uno Ajá. de los primeros que pues que me enseñaron a mí la cosa de Dios, ¿verdad? Pues qué bueno que estoy aquí todavía. <risa> eh, sí, no, y ojalá que... Yo lo he visto a usted en el televisión. Ah, sí. Hay en algunos programas, ¿verdad? Sí. En, en, en algunas ocasiones. Pero sí. ojalá que un día lo conozca en persona. Yo, yo lo considero un privilegio el que, fíjate, fíjate, hermano, yo, yo te lo decir con toda honestidad y con toda sinceridad, uh -huh. para mí es un privilegio sí. que yo venga a un micrófono como este sí. y que lleve un mensaje de parte de nuestro Dios. Sí, Imagínate no? ser un embajador del Señor. Un embajador. Es, es, es un gran privilegio. Es algo bien tremendo, hermano. Eh, eh, yo, me, yo me puedo imaginar lo sí. que la gente siente... Cuando, por ejemplo, vamos a hablar de ella, de, de, de, de la raza nuestra, ¿no? Cuando Carlitos Salinas de Gortari eh, envía a un, a un misionero, ¿no? Este, ándele sí. Por ejemplo, en el Día de la Independencia, para que vaya a sonar la campanita y, sí. y bata la bandera. Sí. Y, ¿verdad? Ay, que ¡Viva México! ¡Viva México! y, ¡Viva sí. México! y sí. eh, no, no importa a qué país lo manden. Ajá. Ajá. Nada más con el hecho de ir a representar a, a, es a su país. Es algo bien tremendo, hermano. Sí, yo creo que hasta las lágrimas se le salen a, a, a la persona, ¿no? Algo bien Ahora, tremendo. Imagínate representar sí. a Dios. Va con lumbre. ¡Wow! No, hombre, qué bárbaro. Va como vale, como... No, no, no. Es, esto se está de bueno, hombre. Va como vale, hermano. No, no, no. Olvídate. Por, por eso somos embajadores de Dios, sí. hermano. Sí. Eh, pero, pues bueno, Dios es duro. Sí. Jesús tuvo que decirle. Sí, bolche de <ríe> Y poque, casi, eh. Sigo el, digo el otro. ¿What? <risa> <risa> Hablaba inglés también. Digo, ¿What? Sí, es bien duro. Y, y luego, este, cuando uno muchas veces le dice a la gente aquí, ¿verdad? que, que Como gente así que no conocen la palabra de Dios, sí. te dicen, hombre, el Señor no decía esas cosas. te dicen, Sí, le digo, tú no sabes porque no la has leído. Pero le decía víboras y demonios a la gente. <risa> ¡Mole de demonios! Sí, no, es, es que es, es tremendo, la verdad, ¿no? Sí. Pero es, es verdad, al fin. Sí, sí. Es, es verdad, y pues... Como dijo el hermano ese, como Pacheco. Sí. Es duro, pero es cierto. <risa> <risa> como, decía, decía un ministro, un hermano allá que te digo que fueron de mis maestros, Ajá. decía... Decía, la verdad, como la, la verdad no enoja, pero desincomoda. No peca, pero desincomoda. Sí, y luego tenía otro dicho que decía, la culpa no pesa nada, dice, pero nadie la quiere cargar. <risa> Ese no me lo sabía. <risa> Ahí tienes otra para el diccionario. <risa> no, es, es, es, la, la anotó el de Pacheco, porque eso no se lo sabía. <risa> sí, sí, la culpa no pesa nada, pero nadie la quiere cargar. Sí, no, no, es, todos parecemos sardinas enjabonadas. Hombre, más, no, hombre, olvídate, si para pescar una sardina es difícil, ¿te imaginas enjabonada? No, hombre, <risa> no, olvídate, se resbala, está que está qué buena, raro. Esa está bien buena, está bien sardina sí, enjabonada. <risa> <risa> <risa> esa está bien buena. Sí, y, y con eso de que a Chango Viejo ya no se le enseña maroma nueva, ¿eh? No, olvídate. pecate <risa> <risa> no Ay, pues sí. hermano está tremendo usted, <risa> eh, no pues hermano eso, eso me pasa por juntarme con mi hermano Pacheco hombre, sí pero pues este se necesita fíjese porque uh, es, es sano verdad y, sí. y se necesita porque pues muchas veces le uno se siente atribulado y, sí. y cansado y verdad como que a veces se siente uno como que como que no tienes a nadie verdad sí. aparte del señor ¿Verdad? Y pues el Señor, pues bueno, está en los cielos. Sí. Y aunque esté en la tierra donde quiera, pero este la hermandad aquí en la tierra, ¿verdad? Sí. Como dijo el Señor, ¿verdad? Que no era no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Cuando, así cuando es. le dio a, a Eva a de compañera. Sí. ¿Verdad? Y, y sin ellas, ni con ellas ni sin ellas, pero bueno, sí. así es. Y como quieras, mejor con ellas. <risa> sí, ¿verdad? <risa> No importa cargarla, la... Sí. La cría. ¿No no, porque solo no no. No, está muy solo. No, le digo que el tengo en los zapatos. No, no, no. Si Dios hizo bien, bien hechas las cosas, hombre. So, so, somos los humanos que las descomponemos. Una vez que barata todo. Sí. Fíjate, eh, eh, estaba buscando aquí en, en Mateo 23. No, hombre, ahí está pesado el señor de veras. Sí. Cuando le dicen no sé qué tantas veces, hipócritas, hay sí. de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. Bien feo que habla. Porque vienen <risa> la mente y el, y el eneldo y el comino y, y dejáis pasar lo, eh, lo más importante de la ley, sí. la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, pero sin dejar de hacer aquello. Guía ciegos, sí. que coláis que el el mosquito y tragáis el camino ay santo sí, Dios, sí. ahí de Tres... vosotros escribas falsos hipócritas. Es sí, tremendo. ¿Eh? No, y ahorita aquí en este pedazo, no, no, no. no sí, el, ya se agarra de un ratito. El, el señor se, se, se descoce, ¿verdad? En este, un ratito te hace agarra. Sí, y, y pues no está más que la pura, ¿verdad? Porque sí, pues sí. El señor sí. Jesús lo dijo. No más que a uno no le cae. <risa> la culpa, ¿cómo dices? La culpa... El, la culpa no pesa, pero nadie le quiere cargar. Pues sí. Se pone más pesada que la cruz del Señor. Sí, no pesa nada. no Nomás pues... le dicen, no, no fue aquel. No, yo no fui, fue aquel. Ya ves, eso viene desde Adán. Sí, sí, sí. Cuando, ¿La mujer que me diste? Cuando Adán y, lo lleva, y luego le echaron la culpa al diablo. Y hay muchas cosas en las que el diablo se pone y llorar, porque no, hombre, esto es tan tremendo. Tremendo, además. Vale, <risa> me echan culpas que yo ni, de cosas que yo sí, ni hago. Cosas que ni hice. <risa> Pero bueno, <risa> ese es el agradecimiento. Tiene Andal. Ah, qué hermano. Pues hermanito, <risa> <risa> ya, ya, ya me contestaste, me, me contentaste en la noche, hombre. Sí, pues entre yo y Pacheco te hacemos garras. Vas a ver que lo creas. Y al rato salta otro por ahí. Pues, ¿quién sabe? Están muchos dormidos. Hombre. Eh, sí, sí. Eh, no, Necesita eh, que madruguen como nosotros. Sí, no, eh, para que se puedan despertar necesito empezar a pedir la ofrenda. <risa> <risa> o apagar el radio. <risa> o te apagas el radio de volada. <risa> no, eh, esto me, me hizo recordar, este... Eh, eso, esto va para los de Monterrey. Eh. Eh, dicen que iba eh, un, un cuate por la banqueta, ¿no?, eh, pegado una, a una barda, uh -huh. pero no, no era Agustín el que nos llama uh -huh. y le dicen oh, ¿qué pasó qué andas haciendo? No vamos aquí gastando el dinero iba teniendo un 20 en, en la barda uh -huh. y dice aquí ando gastando el dinero uh -huh. de, de esa manera lo estaba gastando sí. de... <risa> <risa> y, y, y dice Agustín digo Agustín hombre uno de por allá <risa> De ti. este Dice que Que a él le gustaba mucho ir la, eh, Las predicaciones uh, por, por radio, ¿no? Sí Dice, porque a la hora de la ofrenda Le cambio eh, <risa> Para no batallar Pues sí, así no tiene que dar ofrenda <risa> Y así mucha gente, hombre De volar para no batallar. Sí, sí, no pues, Ay, no la ofrenda, cámbiale, cámbiale Sí, cámbiale, cámbiale <risa> Sí, porque, no, no este, Ponle ahí una polca o algo <risa> No, que me una redoma. Un Oye, bueno. hermano, mal. pues Dios te bendiga. Bueno, hermano, Dios lo bendiga, sí. Y este, pues a ver cuándo un día lo conozco en persona. Pues ok. En este agradecimiento yo te expreso a ti, mi gran Señor Quien en algo yo hoy te he ofendido, de tu canto perdón te pido, véndame hoy tu bendición. Darían palabras para expresar la sublime gracia y majestuosidad de aquel nazareno que murió en la cruz, que sufrió por mí y me dio la luz. anhelo y mi deseo eres mi paz y mi consuelo cuando necesitado estoy agradecido yo me siento y en este agradecimiento yo te expreso a ti mi gran señor si en algo yo tu santo perdón te pido, vendame hoy tu bendición.